a todos los profesionales de la salud, y en especial al personal de enfermería y partería por ser el año en el que se ha designado el año de las parteras y enfermeras. Además, agradecer la presencia de todos y en especial quiero agradecer a la doctora Susana Cerrulla al doctor Bremen de Mucio y al doctor Pablo Durán, que desde el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Panamericana de la Salud, nos brindará hoy información de gran interés en torno al tema que nos convoca, la salud materno-perinatal y COVID-19. Antes de proseguir, quiero hacerles una aclaración. Eh, a medida que vayan transcurriendo las presentaciones, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, serán tomadas en cuenta y respondidas en una sesión al finalizar las presentaciones. Por tanto, nuevamente les pido que tengan apagados sus micrófonos y en esta oportunidad quiero pedir las palabras de apertura de la doctora Susana Zarrulla. Gracias Susana por esta oportunidad y por poder capacitarnos para seguir adelante esta gran tarea de salud. Gracias a ti, Emma. Es un gusto estar aquí hoy. Es un honor para nosotros celebrar el Día Mundial de la Salud con ustedes, que son nuestras socias eh, permanentes, que están siempre con nosotros trabajando aquí en toda la región, acá en toda la región. Eh, como ya dijiste, hoy los homenajes y se ve muchos en el Facebook habló de eso de la directora, ahora que está una discusión, una colectiva de imprenta, habló de eso el portavoz de la Organización Mundial de la Salud los los homenajeados de hoy, las son las enfermeras, las pasteras todas aquellas que se dedican de esta manera eh, tan importante a la salud. No podría ser más perfecto este momento para hacer ese homenaje en el momento del COVID-19. y Yo les quería dejar un mensaje, que es el mensaje que desde OPS, la directora doctora Carice Chen, el director general de la OMS, doctor Tedros, pide a todos los profesionales estén seguros, usen los equipamientos de protección individual, no relajen, desafortunadamente no sabemos quién vamos a atender y quién va a estar con positivo o no. Así que por un tiempo largo, un tiempo largo, vamos a ten, tener que tener más cuidados, bioseguridad, de cuidados de protección individual en la atención que practicamos todos los días, especialmente las enfermeras, las nurses, las pasteras. Bueno, con, con eso les dejo con los mejores, ¿no? con Pablo y Bremen, que van a presentar y después vamos a estar para preguntas. Muchas gracias, Emma, por esta oportunidad y felicitaciones por lograr reunir tanta gente. Veo más de 90 personas. Es de verdad un gran éxito para ustedes. Cambio y le dejo a usted. están apoyando la labor de las parteras, de las matronas, para poder generar un trabajo digno y de calidad. Bueno, en este momento, para comenzar, voy a presentar entonces al doctor Bremen de Mucio. Él es médico. Bueno, muchas gracias. Hola, Emma. Te perdimos unos segundos, pero eh, me imagino que me presentaste, así que me doy por presentado. Este, Bueno, como ustedes saben, está de más que yo les comente eh, la preocupación que existe por este tema... Y lo más importante es que vamos a tratar de compartir con ustedes las cosas que sabemos, aunque es cierto que son muchas más las cosas que aún no sabemos o las que presumimos en lugar de las cosas que tenemos realmente confirmadas. Entonces, para empezar yo les traía esta diapositiva que muestra las primeras guías que escribió la OMS sobre coronavirus, que fueron el 12 de enero del 2020. Ustedes se podrán fijar y van a ver que apenas en esas guías, que eran muy amplias, tenían solo tres capítulos vinculados al tema de embarazo y recién nacido. Más que capítulos, eran dentro de un capítulo tres puntos, en el cual se destacaba que eh, las mujeres embarazadas deberían seguir recibiendo los mismos cuidados de apoyo emocional para que evolucionara el embarazo sin problemas y si la experiencia del parto fuera lo más positiva, y otras cosas que mostraban todas las dudas que teníamos sobre el embarazo y lo que pasaba con el coronavirus. El 13 de marzo se escribieron las guías que están rigiendo hasta ahora, en este momento son las únicas que tenemos vigentes, y ustedes van a ver que ahí tenemos dos capítulos. Uno de los capítulos que está destinado para el cuidado de las gestantes con COVID-19 y que tiene bastantes limitaciones aún, y otro que es específicamente destinado al cuidado de los recién nacidos y algunos temas que siguen siendo controversiales al momento, como el aislamiento de los recién nacidos, algunas cosas sobre la lactancia, que con Pablo ustedes la van a poder discutir más profundamente. Lo primero que hay que destacar es ¿qué riesgo tienen las embarazadas de contraer COVID-19? Bueno, en realidad no tienen más riesgo que la población normal. Y lo otro que es sumamente importante y que esto, si bien están empezando a aparecer complicaciones graves en mujeres embarazadas y de hecho ya, al menos en la región, tenemos algunas mujeres que han muerto, no existe una evidencia de que el COVID-19 sea especialmente más grave para las mujeres embarazadas como... Recuerdan en la otra pandemia, que fue cuando tuvimos eh, la infección por AH1N1, donde ahí sí teníamos un problema serio en el cual las mujeres estaban mucho más comprometidas y ustedes recordarán que tuvimos una mortalidad mucho mayor en ese momento. Bueno, hay alguien que está muy divertido. No puedo cerrar todos los micrófonos al mismo tiempo, este, pero le pido por favor a los que tienen micrófonos abiertos que lo traten de cerrar porque eh, repercute mucho y, y se oye y, y complica la, la transmisión. Ustedes verán además que es fundamental que usemos medidas de prevención para el embarazo, para proteger a las mujeres embarazadas, y eso tiene mucho que ver con cómo vamos a, a Y hacer énfasis en lo que dijo Susana, es fundamental la protección de los equipos de salud, porque es fácil que nos protejamos y usamos los equipos de protección personal en el caso de mujeres que sabemos que son COVID positivo o personas que sabemos que son COVID positivo, pero tenemos porcentajes sumamente altos de mujeres que no son COVID positivo o que lo pueden ser. ¿Dónde está? Hola. ¿Me quieren decir algo? ¿Y alguien que, que estaba tratando me, de hablar? Escucha, yo, me pasas un poco el control, como si fuera un moderador, para que yo intente cerrar los micrófonos. Hay muchos abiertos. Perfecto. Perfecto. Déjame ver si ya te puedo asignar. Eh, déjame encontrarte para pasarte los derechos de Te voy a sacar por un segundito. Eh, la presentación, discúlpenme. Stop sharing. Discúlpenme unos segundos. Eh, Participan. ¿Dónde está Susana Clap? Dirección. Deme unos segundos, por favor. Dirección. Asignar privilegios. Ahí están los, los derechos, yo voy a compartir de vuelta eh, la presentación donde la habíamos dejado. Bueno, volviendo a esta diapositiva, lo que estamos viendo es que es fundamental que mantengamos las medidas de control para la población de mujeres embarazadas. No solo a las que están cursando un embarazo, sino a las que han tenido un parto, están en el puerperio y también a las mujeres que están en condición de aborto. Esto nos lleva a un tema que es capital, que no tiene resolución al momento, y que es, ¿qué hacemos con las visitas antenatales? No hay duda que si tenemos una mujer COVID positivo, que tiene que estar en aislamiento, en casa, lo que deberemos hacer en esos casos es exclusivamente contactarla telefónicamente y no irla a visitar. Una complicación y en ese caso deberemos establecer cómo la recibiremos y dónde la veremos con los cuidados que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que no tiene una infección y que es asintomática y que estaba en control rutinario durante el embarazo? Bueno, ahí lo que vamos a tener que tratar de hacer es ver cómo podemos espaciar los controles de la mujer embarazada. Sabemos que el control del embarazo es una estrategia sumamente importante para reducir la morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal. Sin embargo, debemos tratar de exponer menos a esas mujeres a que vayan a lugares donde hay una cantidad importante de otras personas en las que podrían estar contrayendo la infección. Entonces, en esos casos deberíamos tratar de contactarnos telefónicamente si es posible, Usar las nuevas tecnologías del que programemos las visitas en los que menos pacientes haya o que tratamos de usar esas tecnologías para hacer telemedicina y manejar así las consultas. Esto es un elemento capital. Y fíjense si será serio. Y yo le decía, hay cosas que no tenemos respuesta, pero en estos momentos el equipo de la OPS junto con la de la OMS estamos discutiendo sobre la posibilidad transitoria en estos meses de reducir el número de controles para las embarazadas, pero no está aprobado por el momento. Sí, y vamos a la Aquí. Si me logras oír, hacerme eh, señal de que estás oyendo bien o no con un pulgar para arriba. Me alcanza a ver un pulgar porque te tengo con cámara cámara. No? Pero... Perfecto. Lo otro que queríamos compartir con ustedes es un tema que tiene que ver con el uso de corticoides en una de las complicaciones que se ha visto en las mujeres gestantes y que es específicamente la amenaza de parto de pretérmino. Si ustedes ven en esta publicación, hay un capítulo entero dedicado al uso de corticoides donde se dice no usar sistemáticamente los corticoides, pero el, para el tratamiento de una neumonía viral, que sería la complicación severa de este COVID-19, pero específicamente en lo que tiene que ver con el uso para la amenaza de parto de pretérmino, nosotros tenemos recomendación de que si el beneficio es mayor que el riesgo, usemos el corticoide para prevenir la inmadurez pulmonar cuando estamos sospechando una amenaza de parto de pretérmino. No sé exactamente cuáles son los riesgos, excepto de que si tengo un parto de pretérmino, el recién nacido puede morir la complicación de la inmadurez pulmonar. Otro tema que tiene que ver con el embarazo, y esto es un punto clave, con la terminación del embarazo. de la terminación del embarazo... China, en su guía indican que el parto si no es que existe la compra necesaria. Ustedes saben que en América tenemos una epidemia de cesáreas, pero también más necesaria que las necesarias en la región, Pero en el país seguimos indicando que el es la vía ideal para la terminación del embarazo si las indicaciones no se contraponen a eso eh, hay muchos más temas para hablar pero ahora lo más importante tal vez que cuando termine la presentación de mi colega Pablo Durán las preguntas porque lo más importante seguramente es que nosotros interactuemos con ustedes en esta presentación. Yo pues, ahora le voy a dar la palabra a mi colega, el doctor Pablo Durán, con una especialización en salud pública, que además es el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud para los temas eh, de salud natal, y se encuentra basado en... Pablo, yo voy a pasar a tu próxima diapo y voy a tratar de concederte los permisos de manager para tratar de cerrar los micrófonos que están abiertos y tú continúes. Neri Salazar, si podrías silenciar su micrófono. Neri Salazar. Voy al de Neri Salazar. Ahora tú vas a poder conseguir cerrar los micrófonos. Pero los que están, creo que no saben cómo cerrarlo. Entonces, hay que saber, les damos un minuto, chicos, para que lo busquen, porque está explicando que hay un círculo negro que lo tiene pendido. Si se pone en rojo, queda silenciado. Lo otro tema es que a todos que están pidiendo en el chat los slides, nosotros vamos a enviar a Emma. Pasamos a vos y tú puedes enviar a todos las presentaciones. No está más eh, decir que dentro del CLAP hay un conjunto de evidencias que estamos coletando y que pueden servir a todos. Así que al final vamos a hablar otra vez de eso. Eh, ahora paso a Pablo. Pablo, perdón que ¿Entré? Y ponga tu slide, paso a ti, y ahí Bremi te va a ayudar. Bueno, porque escuchamos a la gente hablando. Bueno, adelante Pablo. Muchas gracias breme Susana, Emma, todos los colegas en la organización y, y detrás de, de esta presentación, y por supuesto todos aquellos que están, aquellas y aquellos que están colectivos conectados. Eh, sin, sin ninguna introducción adicional a lo que ya Bremen mencionó, quisiera ir directamente a lo que hace la atención del recién nacido, simplemente reforzando lo que Bremen mencionó, y es que cuando tomó conocimiento de la situación antes y luego de haber sido primero declarada como, como emergencia internacional, eh, y luego como pandemia, con los colegas de la Organización Mundial de la Salud y desde la OPS, hemos tratado de, de consolidar la evidencia de claramente una entidad que, pues, por todos ustedes conocidos, no cuenta con, con antecedentes específicos. Y esto, bueno, obviamente que genera eh, dificultades en el momento de, de elaborar recomendaciones, pero fundamentalmente las preguntas que guiaron aquellas recomendaciones que se han elaborado, que por supuesto son recomendaciones interinas y que están sujetas a la generación de nueva evidencia en lo que hace al recién nacido, estuvieron orientadas fundamentalmente a, a, a identificar si existía evidencia que, que demostrara la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido ante la gestación, en el momento del parto, por el contacto inmediato luego del nacimiento, a través de la leche materna y de la lactancia materna, poder identificar si condiciones particulares de riesgo de los recién nacidos los exponían a una presentación eh, y a un riesgo mayor ante la exposición al virus, las características clínicas si había de recién nacidos y por supuesto la evolución, el manejo institucional y las condiciones en el momento del egreso. Todas estas preguntas que obviamente guiaron la discusión para la elaboración de las primeras recomendaciones y que con toda seguridad son las preguntas que todos ustedes de los servicios de salud se, se han formulado y se siguen formulando, son como decía las que guiaron eh, estas recomendaciones y que ponemos eh, presentamos a ustedes y que como decía Bremen también será interesante con su perspectiva en el caso de que surja alguna experiencia alguna respecto en primer lugar eh, enfatizamos en las recomendaciones la importancia y pero también es algo que hace a la calidad de atención perinatal sobre todo en condiciones de riesgo, que es brindar atención especializada por equipos multidisciplinarios, particularmente ante la eh, presencia de una mujer gestante, a quien se va a nacimiento con. ¿Presentación? ¿Bremen? Sí, Pablo. Yo no veo no, ya la presentación, no sé si. Haber ido. Estaba tratando de cerrar el micrófono de caro que está. Sí. Voy a poner de la presentación, no tiene se fue. Tratando de compartir. El... A ver, el sabor, Decíamos, ante la situación, como mencionó Rimmel, de eh, una fecha o confirmación de la infección, la importancia, en la medida de lo posible, de, de una atención eh, interdisciplinaria con presencia en lo posible de, de profesionales del área obstetricia, perinatología, neonatología y eventualmente también de infectología, por supuesto, apoyo de laboratorio y cuidados intensivos, ante la eventualidad de la afectación del recién nacido. Sin embargo, y aun cuando la evidencia hoy todavía no es extensa, no hay eh, evidencia fuerte acerca de la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido. Con respecto una vez nacido el recién nacido, acerca de la, de la separación o no del recién nacido, la evidencia es nuevamente limitada, principalmente en donde se, ha, eh, implementado, se han implementado medidas de protección a la madre y al recién nacido para prevenir la infección postnatal inmediatamente luego del nacimiento de, de, la, de la infección de la madre al recién nacido. Por supuesto, y esto también hace a las medidas de calidad general de atención, la disponibilidad de equipamiento específico, de personal capacitado para, en el caso de ser necesario, maniobras o, o atención de reanimación, de apoyo vital, de tratamiento específico, es obviamente recomendado, como en todo caso, y en esta situación en particular. y Como decía, estas recomendaciones no son específicas eh, para la situación en torno al coronavirus, sino en torno a medidas generales, pero que en el caso de que afectación importante pueden ser de apoyo importante. De todas maneras, vuelvo a resaltar, hasta el momento no existe evidencia clara en cuanto a la transmisión vertical de la infección de la madre al recién nacido. Si pasamos a la siguiente, como decíamos, otro aspecto a considerar fue los aspectos en torno a la alimentación del recién nacido. Las recomendaciones hasta el momento eh, emitidas de la Organización Mundial de la Salud y desde la OPS, en este sentido, indican que las mujeres embarazadas y las puérperas con infección o con sospecha de infección deben recibir la información y el asesoramiento para apoyarlas en brindar la alimentación más adecuada a sus lactantes y recién nacidos y como decía antes, en este sentido, no decía antes, no existe evidencia, los pocos estudios que han reportado, no se ha aislado eh, el virus en la leche materna, con lo cual, en este momento, las medidas apropi eh, apropiadas de protección y control de infecciones para transmitir la, el virus de la madre al recién nacido por contacto directo, sí son recomendadas, pero en este sentido, con la, la evidencia hasta el momento disponible de que no se ha identificado el virus en la leche materna. En la siguiente podemos ir un poco más en, en detalle en este sentido. ¿Podrás la diapositiva? Ya está, es la que dice si una mujer COVID-19 esa. Sí, sí, ahí está. Eh, en ese sentido, entonces, como recomendaciones generales ante una mujer que amamanta a su recién nacido, los, las indicaciones son observar y adherir a las medidas de higiene respiratoria mientras eh, amamanta a su bebé, preferentemente usando mascarilla o, si, si esto está disponible, o algún método que permita prevenir la transmisión de la madre al recién nacido, una adecuada conducta de lavado de manos higiene antes y después de tocar al bebé y por supuesto la limpieza y desinfección de todas las, las zonas en contacto con el recién nacido. Por otro lado, el apoyo y el fortalecimiento a la alimentación con leche materna cuando ésta no sea posible de ser brindada en forma de, de lactancia materna con la posibilidad de brindar apoyo y orientaciones y por supuesto nuevamente adhiriendo a la norma de prevención y control de infecciones en cuanto a la extracción de leche, al proceso de relactación y cuando sea posible el, el, el uso de, de leche de donante humana. De todas maneras todas estas medidas requieren una participación activa del equipo de salud un reforzamiento de todas las medidas de prevención y control de infecciones en todos los aspectos hace seis días se publicó una, una carta en Lancet hablando de las dificultades y, lim y limitaciones, no solo en términos de la eh, presencia de donante que permite a los bancos de leche funcionar adecuadamente, sino las limitaciones en cuanto a, al personal, en cuanto a los procesos de higiene, con lo cual es importante un abordaje integral para poder sostener, pero volvemos a enfatizar. El, las recomendaciones en torno a la alimentación ideal y las normas de alimentación del recién nacido siguen sosteniéndose eh, sin modificación Y la última diapositiva, en torno a los cuidados, tanto dentro de la institución como en el momento del egreso, nuevamente requieren una discusión y adecuación de acuerdo a cada establecimiento. Como decía la evidencia, disponible es limitada, fundamentalmente concentrada en experiencias de reportes de casos o de series de casos muy pequeñas provenientes de China, allí las medidas institucionales han sido en general estrictas en cuanto a la separación del recién nacido, el aislamiento de la madre y el recién nacido. Bueno, estos aspectos en, en las características regionales deben ser adecuados acorde a la disponibilidad y características de las instituciones, pero por supuesto y previniendo la infección de la madre al recién nacido, cuidando el personal, como decía Susana en el comienzo, y por supuesto, adecuando a las condiciones clínicas de la madre y del recién nacido. La evidencia reportada hasta el momento, nuevamente, insuficiente, pero no muestra... Una importante afectación de recién nacido, en algunos casos vinculados a condiciones de riesgo como prematuridad u otras morbilidades, pero esto no implica que se deban enfatizar los cuidados y adecuarlos a las condiciones de los recién nacidos. Estas situaciones en el momento del egreso también deben enfatizarse, sobre todo porque el momento de egreso y la ida al hogar implica la exposición a otros riesgos que es el contacto con otras personas, con lo cual es importante también en el momento del egreso, del egreso enfatizar los aspectos que hace la prevención y cuidado en el hogar del recién nacido. Con respecto al, a la duración de la hospitalización en los reportes disponibles de aquellos niños que han presentado algún grado de afectación, que esta ha sido de leve a moderada, como decía, vinculada a condiciones clínicas. Eh, como prematuridad u otra condición, han sido en el torno de los 7 a 20 días, pero esto nuevamente es necesario y volvemos a enfatizar la importancia de reportar los casos para contribuir a mayor evidencia, pero hasta el momento esta es la situación disponible. Y por supuesto el otro elemento a enfatizar en el momento del egreso hospitalario es los controles en salud y la inmunización luego del egreso del establecimiento donde el nacimiento ha ocurrido y los signos de alarma y los lineamientos en el caso de requerirse consultas ulteriores sobre todo porque en el momento en que la situación impacte más en los servicios de salud cada servicio debe establecer los mecanismos, los circuitos y la forma de responder a estas necesidades pero nuevamente es importante una mirada integral y sobre todo enfatizar cuando se resguarden los aspectos de prevención y control de infecciones, en este caso, fortalecer el vínculo y la alimentación adecuada al recién nacido en el marco de estas medidas. Con lo respecto a los controles en salud e inmunización, se está trabajando en ese sentido. Por el momento, particularmente en mujeres que han sido diagnosticadas con eh, infección por COVID-19, se recomienda, en el caso del recién nacido, diferir la inmunización hasta pasado los 40 los perdón los 14 días establecidos de cuarentena para realizar las inmunizaciones recomendadas entonces son las medidas generales y quedamos entonces atentos a preguntas que puedan surgir al respecto gracias Bueno, muchas gracias al doctor eh, Pablo Durán y al doctor Bremen de Mucio. En este momento comenzamos a una sesión de preguntas. Por favor, les pido que escriban las preguntas, así no abrimos los micrófonos y no hay interferencia. Acá hay una pregunta. sé, no sé si habló del tema, pero ¿cuál sería la indicación para la organización de servicios de maternidad? ¿Doctor Bremen de Mucio? Eh, gracias, Emma. Eh, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de organización? ¿Cómo dijiste? No sé si se habló del tema, pregunta una colega, pero ¿cuál sería la indicación para la organización de los servicios de maternidad? Perfecto. El castillón de la provincia de Entre Ríos. Perfecto, es una buena pregunta. Mire, eh, lo que estamos tratando de hacer, hay una cosa son las recomendaciones para tratar de hacer las cosas mejor, y otra es la realidad con la que nos podemos encontrar nuestros servicios. Por ejemplo, lo ideal sería que una mujer que fuera a atenderse un parto que sabemos que es COVID positiva, entrara a un hospital especializado, o por lo menos, si no podemos separar a las mujeres que las tenemos que seguir atendiendo en el mismo hospital, tuviera un área especial en la que estuviera aislada. de la admisión, que tuviera una ruta diferente a la del resto de la población. Eso lo podemos hacer solo con las mujeres que sabemos que son COVID positivos o que tienen una sospecha fuerte de que puedan ser COVID positivo En esos casos lo que hay que tratar de garantizar es el aislamiento de la mujer y que esté en, menos contacto, en el menos contacto posible con otras personas en el hospital y designar que el equipo de atención sea el mínimo imprescindible para la atención que va a estar dentro de la sala de partos con ella. Además, lo que se ha también recomendado es que quede una persona afuera exclusivamente para atender al personal que está dentro de esa sala y que no tenga que eh, nadie de la sala salir a buscar nada excepto cuando terminaron el parto y se puedan sacar todo el equipo de protección personal. Eso es la idea. Pero la realidad es que tenemos en algunos lugares maternidades donde eso no se puede hacer, entonces hay que tratar de conseguir, o que eh, las mujeres puedan atenderse con COVID positivo exclusivamente en un lugar, o como decíamos al principio, de tratar de dejar un área específica para eso. Y para redondear, otro tema, sobre todo con la mujer que se sabe o que es COVID, eh, que, que se tiene sospecha de COVID, en ese caso lo que se está pidiendo es que la mujer cuando entra en trabajo de parto o tiene una complicación se comunique antes con el centro, el que va a ser asistida, para que se prepare la recepción al tiempo de que incluso si requiriera de un transporte en ambulancia, quienes la fueran a buscar también estén preparados para evitar eh, contagiarse durante el traslado. Cambio. ¿Ema? Muchas gracias, muy claro. Que ahora para el doctor Pablo Durán, ¿Qué tipo de controles se le hace al recién nacido para descartar contagio madre-hijo? La pregunta de Lía. Los controles son los controles de laboratorio y la valoración clínica del recién nacido. Por supuesto que el recién nacido, en los momentos inmediatos al nacimiento, la única posibilidad de contagio es a través de la madre, con lo cual, con la madre positiva. Ese recién nacido, obviamente, se estudiará a fin de valorar la presencia o no, por laboratorio y por clínica, de, de la afectación. Eh, así que la, la, la valoración clínica de laboratorio es fundamental, eh, además de la, de la valoración clínica general. Eh, no sé si eso responde la, la pregunta por supuesto, implica la valoración de la suficiencia ventilatoria, eh, la, la disponibilidad de, de recursos de laboratorio para la valoración son dependiendo de cada país y cada institución. En algunos casos se han reportado eh, afectación en la serie blanca, sobre todo un bajo número de, de blancos, de glóbulos blancos y de neutrófilos. Y alguna... Sí. Eh, eh, pero pero bueno, sobre todo la, el cuadro clínico de los recién nacidos y particularmente, y así sí reforzaría, sobre todo en los recién nacidos prematuros o que presentan alguna otra condición clínica que pueda hacer que la presentación clínica en el caso de, de ser afectado por, por el virus sea más, afecte en mayor medida. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Bremen de Mucio. ¿Postergar una vacunación BCG hepatitis B? Esa es la pregunta. No, por el momento eh, no hay postergación de, de vacunas en caso de personas que no están cursando la infección. Eh, la población que tiene que seguirse vacunando porque no, no se sospecha que tenga la infección, eh, debe seguirse vacunando en condiciones normales para tratar de perder oportunidades, porque eh, la vacuna, por ejemplo, para el recién nacido en particular, contra la hepatitis, si no lo vacunamos en el periodo de interés que es cercano al parto, no vamos a tener la oportunidad después de hacerlo, o si lo hacemos pues no vamos a tener el, el beneficio que pudiera darse si la madre era portadora de hepatitis. De manera que este, las vacunas, al día de hoy, lo único que se está planteando... No vacunar, no. No. No. No. no me estoy hablando. ...tiene no. un infección... complementar la respuesta de Bremer. No, hay Bremer? no hay recomendación para no vacunar, en aquellos casos donde no está el, el riesgo, la sospecha o la confirmación de la infección en la madre. En aquellos casos en donde la madre sí tiene una infección confirmada, como decía, se recomienda diferir por 14 días la vacuna en el recién nacido, pero también es fundamental justamente para reducir las posibilidades de oportunidades perdidas. Sabemos que es un momento en donde el equipo de salud está sobrecargado de mucha exigencia, pero también es importante, sobre todo en aquellas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, donde, por ejemplo, la implementación por BCG es importante que en el caso de ser diferido sea, se busque la posibilidad de dar un seguimiento, de modo que en cuanto se cumplan esos, esos 14 días, se pueda asegurar la, la vacunación en esos casos para evitar riesgos para el recién nacido y para la población en general. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, en Argentina se recomienda amamantamiento indirecto y que la madre no tuve contacto con el recién nacido hasta que tenga dos pruebas negativizadas. ¿Se piensa en los potenciales riesgos de que no se instale la lactancia? ¿Cuál sería, Perdón. se piensa en los potenciales peligros del de abandono de la leche? ¿Cuál sería su recomendación para una población de difícil acceso a la leche de fórmula o agua potable? Bueno, la verdad que la pregunta es, es excelente. Y también es muy difícil de responder, ¿no? Ciertamente, como decía, eh, si bien no hay... Eh, por el momento de evidencia que indique que el virus se elimina por la leche materna, si sí, la eh, cercanía de la madre con el recién nacido en el momento de amamantar, es difícil la, la, las medidas de prevención para evitar que ese bebé sea infectado. De todas maneras, no estamos hablando de que el periodo de tiempo sea muy extenso y por eso es que las recomendaciones involucran en las condiciones ideales, continuar la lactancia materna, o bien promover la extracción de leche de la madre y la administración, o bien la utilización de leche de banco. Y por supuesto, pasado el periodo de dos pruebas negativas en el recién nacido o los 14 días esperados para la madre, la relactación es posible. Entonces, esto implica pensar desde las instituciones mecanismos que aseguren, sobre todo en población que vive en, en condiciones de vulnerabilidad en donde el beneficio de la lactancia materna es aún mucho mayor, ver los mecanismos en donde se pueda dar el sostén para que ese bebé si se, es privado momentáneamente de recibir la, la, la lactancia materna directa, de todas maneras pueda seguir recibiendo leche materna y el proceso de redactación se, se restablezca tan pronto como sea posible. ¿Puedo complementar también yo esa hora? Este, porque me, me parece muy buena también la pregunta a mí, y creo que independientemente de nuestras consideraciones personales, tenemos que mirar desde dos eh, dimensiones. Una es las normas que establece el país, y más allá de que a veces no estamos de acuerdo con una norma, Eh, me distraje porque alguien compartió su pantalla Entonces perdónenme Decía, si la norma del país la establece Uno tiene que seguir eh, la norma Porque para algo se, se establecen las vías y protocolos de atención de, de una nación Sin embargo es muy cierto que en algunos escenarios La pérdida de la lactancia materna Incluso la sangre, la leche ordeñada de esa madre puede favorecer la infección neonatal y tener otro tipo de complicaciones que incluso lo pueden llevar a la muerte. Cambio. Muchas gracias. Y tengo dos preguntas relacionadas en este momento, también para el doctor Bremen de Mucio. Uno, ¿Qué se considera equipo mínimo? ¿Podría ser la partera y el acompañante de la mujer y el médico obstetra afuera. Y por otro lado, también algo muy relacionado, dado el tiempo de contacto del personal que asiste el trabajo de parto con especial exposición al flugen y fomita en respiración y exhalación, se considera, debería tener protección extra, en particular las parteras, dado su trabajo. Doctor. Eh... Los equipos de salud hoy en día tienen que estar atendiendo con protección, absolutamente todos. Los niveles de protección varían en función de si el diagnóstico está hecho o no está hecho. En aquellos casos donde tenemos sospecha, el diagnóstico sí tiene que, eh, el, la protección tiene que hacerse, no con el mismo nivel de complejidad que se hace cuando tenemos un caso confirmado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto no lo estamos haciendo, porque lo... muchos lugares están careciendo de los equipos de protección y los tratan de conservar exclusivamente para los casos eh, efectivamente positivos o con sospecha. Pero eso nos está llevando a un problema, y es que estamos haciendo atención eh, a veces con menor protección de la que precisamos en casos que son seguramente positivos, pero no fueron testados, pero son asintomáticos. Por eso es que los cuidados tienen que ser estrictos. Y el mínimo de cuidados que tenemos que mantener cuando estamos atendiendo una mujer gestante, independientemente de que sea positivo o no, tenemos que tener, ponerle en primer lugar a la gestante una máscara. Por lo menos una máscara quirúrgica. No sirven las mascarillas de tipo eh, domiciliario. Ideal es una N95, N95 para todo el mundo. Entonces, por lo menos una máscara quirúrgica o un barbijo, como dicen en Argentina ustedes, algunos de los que están aquí, eh, protege de la expulsión de aerosoles por parte de la madre durante el esfuerzo de pujo durante el grito y mismo durante la conversación con el equipo de salud. El equipo de salud debería tener mínimo en una paciente que no se sospecha que sea COVID positivo, una máscara quirúrgica también, túnica de manga larga, impermeable, doble guante de ser posible, pero por lo menos un par de guantes y al terminar la atención, eso, ese equipo... Eh, disponerlo para disposición final y no manipularlo, y después de eso tratar de eh, ducharse y ponerse ropa limpia. Eh, creo que había una parte inicial de la pregunta que la perdí, perdí el audio. Si te parece que está respondido, por favor, eh, sigamos adelante. Sí, eh, la pregunta inicial era se considera como equipo mínimo si se considera el acompañante cercano a la mujer más la partera y el médico obstetra permanece afuera? Esa era la pregunta inicial. Ah, el equipo mínimo, yo pensé que era el equipo de, de, de, de insumos que tenía que usar. Este, primera cosa que el acompañante significativo, que está esa pregunta en el chat, eh, sigue teniendo lugar a menos que una norma nacional lo prohíba, pero desde la OMS y la OEPS en particular seguimos diciendo que ese es un derecho que tiene la mujer incluso en estas condiciones. Si ella prefiere no estar acompañada y su acompañante está de acuerdo, puede no hacerlo, pero debemos, tener, debemos mantener por lo menos la entrada de un acompañante significativo con todas las medidas de seguridad. Y el equipo mínimo en un parto de, de bajo riesgo, si todo viene bien, implica que lo no puede manejar exclusivamente la partera, un auxiliar de enfermería o una enfermera para que trabaje con la partera en la sala de parto, el acompañante significativo y el personal que va a recibir al, al neonato también. Emma Bremen, ¿me permiten dar una opinión? Eh, yo, eh, yo creo que nosotros vamos a escuchar cuando se relaje las medidas de aislamiento y se tengan otras condiciones, eh, ¿cómo vamos a atender? Creo que Nunca tuvimos un cuadro como esta SARS, o sea, es una síndrome respiratoria aguda, el COVID-19, donde una de las discusiones es que los, las pacientes asintomáticas pueden transmitir, o sea, algo que vamos a tener que aún estudiar y tener mejores evidencias es sobre el uso permanente de la mascarilla, el tapaboca, como lo llaman. La idea es, en este momento que sabemos que no podemos identificar, no tenemos pruebas, no sabemos quién está contaminado, quién está positivo, es importante toda la protección. En la mayoría de los servicios, asintomáticos o no, en la atención primaria se recomienda mínima eh, la protección individual tradicional, ¿no? la, mascarilla, la mascarilla, la tababoca, lo más amplio, o más importante, y los guantes, con los cuidados que los guantes deben tener y claro, la protección con la ropa. Y en los servicios donde llegan los pacientes ya identificados, breme ha hablado, pero eh, yo ya quería participar y hacer una invitación, Emma, creo que tenemos un número importante de personas escuchando, para que en dos, tres semanas nos reunamos otra vez, porque el tema del COVID es, a cada día hay 10, 15 artículos. Nosotros no logramos resumir, leer y saber todo y al diario comunicar el buletín de club sale siempre y a los que no están escritos nos hagan saber para que se reciban y nosotros hicimos varias ediciones extra, es casi imposible estar todos los días eh, eh, actualizando a la gente y hay cuestiones que aún no sabemos cómo contestar que aún no tenemos. Y por fin, ya me callo, yo quería decir a todos que estamos colectando datos de embarazadas positivas. Si ustedes conocen casos en sus hospitales donde están trabajando, donde la chica, por favor nos hagan saber, porque nosotros tenemos un especial interés dentro de la red CLAP de tener esos datos y compartir. Por supuesto, todos los que me envían pasan a participar del Walking Group, del grupo de trabajo, y así podemos aprender más y evitar que haya a pérdidas importantes de madres y recién nacidos. Cambio y gracias. Susane, agradezco estas palabras. ...como eh, la posibilidad de volver a reunirnos más o menos en 15 días a fin de actualizar toda esta información. Y desde ya aprovecho para comentar que la Federación Latinoamericana de Ortetras ha compartido esta invitación... ...así que hoy en este webinar hay participantes de Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, eh, que es Chile... Eh, y estamos todos ávidos de información y por supuesto procederemos a enviar la información que están buscando a fin de contribuir a esta investigación que ustedes hacen día a día para poder devolvernos con información significativa para saber cómo proceder. Bueno, y continuando con eh, las preguntas, también una colega pregunta, ¿qué pasa con las embarazadas que no toleran el tapaboca Bueno, en realidad debemos tratar de convencerlas de que lo usen, y en ese caso nosotros tenemos que extremar la, la, el riesgo de, de que haya una transmisión eh, aérea. Eso es capital de que en esta situación en particular tratemos de convencer a la usuaria porque redunda, en este caso, sí específicamente en el bien de cada uno de ustedes. Eh, por lo tanto, en este caso, eh, si logramos que una mujer se convenza que el parto duele poco, eh, creo que la tenemos que convencer de que la mascarilla molesta poco. Muchas gracias. Otra pregunta, vacuna antigripal y embarazada con sospecha de COVID positivo, ¿se recomienda? Eh, y justo yo lo mencioné, si es COVID positivo hay que diferir la vacunación. Si no es COVID positivo se puede vacunar. El asunto es que si sospechamos que puede tener un COVID es preferible tomarse unos días para corroborar el resultado final del test si es que está disponible, para vacunarla con la certeza de que no tiene la infección positiva. También. Muchas gracias. Eh, otra pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que se debe tener en cuenta en una madre que se encuentra a una distancia de kilómetros de un centro de salud, un poco amplia, pero... Bueno, esto es lo que nos está pasando hoy en día, antes del COVID también, eh, para esto es fundamental que la red esté, esté funcionando, y el, lo, yo sé que es difícil que en algunos lugares funcione lo que llamamos que es telemedicina, pero aunque sea, basta con una comunicación telefónica para tratar de... En primer lugar, determinar dónde se puede atender esa mujer, por lo tanto los planes de parto siguen siendo vitales, aunque nos olvidemos de ellos. Y entonces, ver a qué lugar debería ir y cómo se puede favorecer, ya sea desde la organización del propio centro para el traslado o desde la comunidad. Claro está que en estos momentos es más difícil conseguir transporte desde la comunidad y hay situaciones en las que no vamos a tener alternativa, como si comunidades, parto eh, fuera de los servicios de salud. Eh, el problema es cuando estamos hablando de una mujer que es COVID positivo. Ahí deberíamos estar extremando los, las precauciones para que esa mujer pueda tener el parto en un lugar lo más seguro posible para ella, para su neonato, y también para quienes la rodean, ya no solo los equipos de salud. Eh, hay una cosa que yo lo, lo he discutido con mis compañeros de OMS, y ustedes estoy seguro que coincidirán conmigo, estamos insistiendo con el aislamiento. Si hay una mujer que es COVID positivo que quede en una habitación separada del resto de la familia y se tome cuidado en la higiene. Tenemos lugares donde la, la casa es una única habitación, donde está la cocina y a veces ni siquiera un baño. Eh, entonces, hay situaciones donde la realidad nos termina dando en la cara y no tenemos alternativas para... Hacer las cosas mejor. Si hay algo que ha demostrado esta pandemia, especialmente en todos los países de América Latina, cuando hablábamos, hay, solo hay un 1% de indigentes, o un 3%, o un 7%, o un 11%, dependiendo de los países, lo que demuestra es que hay una cantidad enorme de gente que si no existía una pandemia funcionaban en el bordecito pero hoy se cayeron del borde. Y con las estrategias que estamos pensando para frenar la pandemia, nos encontramos que hay una cantidad enorme de mujeres, de hombres, de niños, que no pueden cumplir con... En mi país tenemos una estrategia que es la misma que se hizo en Corea, el driving through, o sea, que la persona en el auto no se baja del auto, le hacen el test en el camino y sigue de largo sin que nadie se contamine, porque además quien saca la muestra está con un equipo de protección personal completo. Pero eso lo puede hacer la gente que tiene vehículo. Por lo tanto, hay una cantidad enorme de gente que nunca va a poder acceder a ese tipo de testeo. Y si ustedes se ponen a ver, muchas de las, Medidas que hacemos, que son muy buenas, son excluyentes para un determinado grupo social y aumenta más la brecha. Cambio. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Conviene separar los equipos de atención para embarazadas no sospechosas de las sospechosas confirmadas? En especial por el tema de los equipos de protección personal. Eso se ha recomendado en algunos lugares, este, por ejemplo los países de Asia, que fueron los primeros que, que trabajaron en esto, ahí se hizo. Nosotros tenemos algunas limitantes y tienen que ver con el equipo, la cantidad de personal que está atendiendo. Hay lugares que han tenido ya en América que cerrar un servicio de emergencia, porque la cantidad de personas que tuvieron que pasar a cuarentena, es enorme. Imagínense ustedes que esto pase en dos guardias de una semana en cualquiera de los hospitales nuestros, donde va a salir todo el personal de salud de esos dos días. Llámese médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, parteras si las hay... Todos esos se van. Entonces no da el equipo para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué es lo que ha pasado y se está viendo en los países de, de, de Europa? Eh, esas son limitaciones que tenemos. Eso sería lo ideal, pero no siempre lo podríamos hacer. Y voy a enganchar con otra, otra cosa que la estamos viendo, No surgió en la OMS, a partir de las consultas que le hicimos, también lo está tomando, que tiene que ver con reducir la estadía hospitalaria de los casos eh, no sospechosos. Eh, prácticamente todos nuestros países tienen internaciones mínimo de 24 o 48 horas para un parto, y, de, y mínimo 48 o 72 horas para una cesárea. Primero para que las personas, tanto la madre como el niño, tengan menor posibilidad de infectarse dentro del de hospital, el sanatorio donde se esté atendiendo Y a su vez para que el equipo de salud no esté tan expuesto Y por otra razón, en algunos lugares, como ha pasado ahora en Guayaquil, pero va a seguir pasando en algunos otros lugares El equipo de salud que atiende, y por eso lo relacioné con la primera parte que comenté no va a estar disponible para atender a nadie y los equipos de salud se van a entrar a achicar y vamos a tener que echar mano a los residentes, a los internos y a otros recursos que en este momento no podían dar asistencia. Cambio. Muchas gracias. Acotación también. Un comentario desde Chile, a raíz de la pregunta anterior. Creo que el tema de la lactancia es algo que crea mucha angustia en los equipos. Es urgente que además se incorpore... Perdón, que me perdí. Que Es larga. Como esperanza de pobre. Sí, sí. Un segundo. Mientras tú lo encontrás, le decimos a los que están escribiendo en el chat, ya lo dijo Susane, le vamos a mandar a Emma la presentación y le vamos a mandar la grabación de este webinar para que ustedes la puedan usar y totalmente libre. Muchas gracias. Seguía. Es urgente que además se incorporen en las recomendaciones Fundamentos clínicos, lactancia y otros virus, inmunidad y lactancia, finalmente, estas indicaciones no cuentan con el respaldo necesario y son cuestionados por los equipos y terminan separando a, los a las madres de sus hijos. Ahí termino. Sí, por supuesto que, como dijimos, las recomendaciones hoy están basadas en el conocimiento preexistente y en la evidencia hoy disponible. Las preguntas en lo ateniente a inmunidad, y eh, situaciones que van más allá del momento inmediato, todavía no hay evidencia publicada que permita actualizar eh, la guía. Y es entendible que genere angustia, preocupación y por supuesto sean difíciles de, de manejar. Hoy, como, como planteé en la presentación, la evidencia nos indica de que en los casos reportados no se ha aislado el virus y que eh, el resto de las recomendaciones apoyado en los beneficios de la lactancia materna o de la alimentación con leche de madre eh, se debe buscar o es recomendable buscar las formas adecuadas para sostener pero nuevamente, aquí tenemos que separar una proporción muy alta de recién nacido cuya madre no es sospechosa y no tiene confirmación de la infección, con lo cual ahí no hay inconveniencia en cuanto a la eh, promoción de la lactancia materna y queda el grupo en donde la madre es Sospechosos, sospe con sospecha o confirmación de la infección y en donde deberá evaluarse la decisión de la madre, las posibilidades eh, del hogar y el apoyo que se brinde para buscar la alternativa más adecuada. Todo el resto está siendo eh, tratado de responder y acá nuevamente un llamado a registrar y reportar las situaciones que se ven en el país de modo de poder construir más evidencia, porque hasta el momento de hoy las recomendaciones están basadas en la evidencia disponible. También. Muchas gracias. Acá hay también un comentario en Uruguay, están opinando que el acompañante queda afuera si es embarazada, COVID-19 en trabajo de parto. Y esta y otras preguntas hacen alusión también al acompañante, para el doctor Bremen de Mosio. Bueno, ese es el tema que hoy hablábamos, ¿no? Este, yo digo, si el acompañante mmm, no pudiera... Este, si lo que pretendemos es que el acompañante no se infecte, ya vino con la mujer de la casa, a menos que estuviera aislada, por lo tanto, si ya no es positivo, y por eso una cosa re importante que nos lleva a esta pregunta, hay que cuidarse de los acompañantes, este, porque nosotros tratamos de tomar medidas de protección de la gestante y nos olvidamos de los acompañantes. Es más, si alguien va a ver a alguien a un domicilio por cualquier otra cosa, cuídense desde que tocan el pestillo de, de la puerta de entrada. Este, pero nosotros desde la OMS seguimos manteniendo el derecho de la mujer al acompañamiento. Es cierto, en algunos lugares nos encontramos con que hay directrices que lo prohíben, pero en base a la evidencia nosotros como OMS y OPS, no estamos oponiéndonos al acompañamiento porque seguimos insistiendo. Es una experiencia positiva para cambio. Muy bien, muchas gracias. Muchos de los chats vuelven a repetir, a pedir el material, sí, lo vamos a enviar a través eh, de los mails, a través de las inscripciones, y va a estar disponible a través de Flow, para que no tengamos sus contactos. Bueno, Emma, una pregunta. Sí. cosa, tomemos esa última pregunta, las otras las rescatamos del chat y las contestamos por escrito, porque estamos ya pasados 10 minutos de la hora que les hemos pedido para... Eh, participar a todos ustedes y no queremos abusar del, del tiempo de ustedes. Así que levantemos esa pregunta, la contestamos y, y nos despedimos. ¿Te parece? ¿O quieren quedarse un rato más? Nosotros no tenemos problema. Unos minutos más podemos quedarnos. Bueno, muchas gracias, Bremen. Sí, en virtud del respeto, simplemente preguntaban por el número de embarazadas que existen hoy en día diagnosticadas, eh, toda esa información también la podríamos pasar, existen eh, datos, obviamente que hay un subregistro, pero que existen datos como para eh, compartir. Y después también, acotaciones al respecto, en Uruguay, en el departamento de Almaldonado, en atención primaria, llevo los controles vía telefónica, también que son opciones para seguir en contacto con las embarazadas, tienen 50 embarazadas y así los participantes eh, continúan también compartiendo sus experiencias. Así que me parece, sí, eh, Bremen eh, de Musi, doctor Bremen de Musi y doctor Pablo Durán, agradecerles por sus claras exposiciones y las respuestas tan acertadas a las preguntas nuevamente agradecerle a la doctora Susana Cerrulla y todo este trabajo del Club que realmente ha redundado en gran beneficio para informarnos y desde la Federación Latinoamericana de Obstetras que estamos trabajando también para continuar informando como corresponde promocionando la salud sexual y reproductiva de nuestras madres, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, les agradecemos entonces la participación, tenemos, hemos tenido 198 participantes, y así que, sí, Susana. Hola. Sí, Susana. Adelante, Susana, te escuchamos. Parece que se le cortó. Bueno, entonces continúa tú, Emma. Yo me voy a fijar a ver dónde está... El... Eh, eh, oh, Dios, eh, Susana. yo, yo... sé. <risas> La internet en mi casa es así, así pido perdón. Está con nosotros otro profesional del club, creo que todos ustedes conocen, Claudio que a diferencia de Bremen, de Pablo, de Rodolfo, de mí, en la línea de frente. Y creo que sería bueno que él cuente un poco, porque tuvo que lidiar con todo ese tema de organización. También ya tuvo que lidiar con bajas de sus equipos. Entonces, de guardia, capaz que él pueda apuntar alguna cosa antes que cerremos. Y después, Emma, dejo a ti y a Bremen ...toda la discusión de la organización del próximo momento y de qué agenda pondríamos. Claudio, si puedes hablar, dale para adelante. Gracias. Se quedó en la línea de... Abrí el micrófono. Por... Ya, ya está abierto el micrófono. Claudio, sí, lo que pasa es que no ha podido hablar. Ahora se lo voy a abrir, lo cerró él seguramente. A, a ver, ahí, ¿se escucha? perfecto. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. No, cortito nomás, realmente. escuché todo y creo que, todo lo, tanto lo que tanto las preguntas que fueron muy buenas como lo que contestó Bremen y Pablo, creo que casi cubrieron todo. Después, es verdad que varias preguntas de esas, eh, cuando las llevamos a la práctica, al menos lo que nos pasó, tanto hablando del hospital público, es un hospital grande, de 6.000 nacimientos al año, como instituciones chicas, que ahí es más complicado. Lo comentó Bremen, donde uno tiene uno o dos nacimientos al, al día o tres, y tiene una sola persona para asistir, es complejo ahí, porque bueno, todo lo, que, lo teórico que tenemos... Eh, se complica porque, bueno, esa persona va a tener un COVID positivo, que no, y ya quedó eh, fuera de, de, del área de trabajo de la que es COVID negativo. O sea que, eh, esto es, yo creo que es caso a caso en la institución. En el hospital grande nos pasó que se adjudicó gente para eso, un área, y bueno, toda la discusión del familiar, si ingresa, no ingresa, se dio, sobre todo por la falta de recursos el ingreso de un individuo más, aunque parezca no, que no es mucho, pero bueno, en ese, eh, con el, un asistente, que es una bueno, un obstetra, que asistió el parto, eh, hizo que bloqueara un área para esa sola paciente cuando tenemos 16 nacimientos al día. O sea que o, había otras 15 que eran con los restos de enfermería, con parteras. Con, o sea, en la práctica se dio que, bueno, eso funcionó, pero dio, dio casi un, un gasto de insumos tremendo, un trabajo de parto de 8 horas, que era ingresaban para examinarla, bueno, el material que se descarta, o sea que no, no es fácil. En la medida que Uruguay tiene la, la curva plana, entonces esperamos una cada tanto. Cuando sean varias, bueno, ese grupo de recursos humanos que está para solo los COVID positivos estará en el área donde se destinó para eso. Esto es un, para un hospital grande. Totalmente diferente la, la logística para el hospital chico, porque obviamente tenemos... Eh, un ginecólogo, bueno, ahora se, se ha tratado de colocar partera, pero cuando ingrese un COVID positivo ya nos cambia toda la mecánica porque ahí esa, es, ese personal está para esa persona o sale e ingresa constantemente contra un eh, el área con un COVID positivo y negativo y eh, queremos evitar ese cruzamiento o requiere gran cantidad de insumos. Eso hizo que algunas instituciones, bueno, no dejen ingresar al bloque quirúrgico los acompañantes. Eso dio un problema porque hay una ley que dice que tiene que estar, pero bueno se priorizó el material, y eso lo, lo tiene que ver la dirección técnica en la institución, o ustedes que trabajan en la primera línea, hablarlo para ver de qué manera se optimiza. En las salas de nacer, trabajo de parto, se deja el acompañante, pero el acompañante no puede salir, entrar, obviamente, y es solo un equipo más que se... O sea que hay cosas que uno las tiene tienen que hacer la ruta de camino, de la embarazada, de la puerta, desde que ingresa hasta la maternidad, y a dónde la voy a adjudicar y con quién. Eh, y hay que hacerlo en cada lado, la, la, la, la, digo, estamos cambiando constantemente, día a día, porque lo que parecía obvio en una oficina escribiéndolo, a la hora de la práctica veíamos que no sé, se, se mezclaban los equipos, se anulaba alguien, eh, hospitales grandes, y ya termino, pueden la alternativa, de, decimos, de hacer de a cada cuatro días un equipo que venga y otro equipo que está de retén mientras que no haya multiempleo, eso permite que bueno esas personas estén como, de reserva porque ya algún residente ya cayó también positivo. Entonces tenemos que, ese, ese se va 14 días o 7, pues se está previendo bajar para la, la gente, el la equipo de salud, los días de, eh, si está sintomático, los días de cuarentena, pero bueno, y eso, es, eso va a depender cada hospital. Digo. La verdad que igual se, todo lo que se habló creo que es la evidencia, después la evidencia que llevarla a la práctica, a la logística, y creo que ustedes que están en el área de salud, hacer ese, ese razonamiento antes, que si ya les vino alguna, ya lo habrán platicado y habrán visto que la primera es un caos, pero después día a día viendo como esa ruta desde donde ingresa el nacimiento y dónde va a quedar la puerpe y con quién va a quedar, bueno, viéndola y modificándolo. No, no, no se preocupe que lo van a tener que modificar varias veces. Básicamente eso. Muchas gracias, por, muchas gracias por la contribución, muy clara, sí. Lo que estamos implementando en muchos lugares también es un juego de roles o una simulación en torno a estas posibles estrategias para que no se genere ese caos o en virtud de algún caos que se haya generado como para organizar. Bueno, Bremen, ¿te parece bien que demos el cierre, que agradezcamos a todos los presentes por el tiempo y seguimos en contacto a fin de mandarles el material y seguir organizando un próximo encuentro entonces? Muchas gracias a ti. Voy a decir, Emma, que se quedaron 171 compañeros y compañeras 20 minutos después de la hora, por lo cual les agradecemos enormemente y vamos a tratar de mantener un espacio más organizado, no solo con la invitación que hizo Susani, sino para enviarle a través de Flow esta información. Eh, una cosa bien cortita, los que se registraron va a ser muy fácil, hay una compañera que anotó que no se había eh, anotado, pero dejó su mail de contacto y va a ser fácil incorporarla a la lista. Así que a todos los que tenemos en la lista le estaremos mandando. Este material le mandaremos guías que nosotros ya hemos compartido con nuestros colegas de las oficinas de país, pero tal vez a ustedes no les hayan llegado, una que está en español, escrita por CLAP, que es bien sencilla, desde donde salieron las presentaciones de hoy, y otras de la OMS que están en inglés. Así que ese material, más la presentación, más las respuestas a las preguntas, lo van a estar recibiendo en los próximos días en el trabajo que vamos a hacer con... Eh, Emma y los compañeros del club. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. ¿A ustedes. Muchas gracias. Buenos días, quédense en casa. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta pronto. Pablo, Gracias por todo. Muy ¿no? buena.